Hola amigos, el origen, la fuente, es lo absoluto, de lo absoluto sale todo lo que existe, pero todo lo que existe crea también otras cosas, por lo tanto como viene de lo que existe y lo que existe viene de lo absoluto, se dice que todo viene de la fuente pero hay cosas que no vienen de la fuente como la ignorancia la oscuridad eso no viene de la fuente la oscuridad y la ignorancia viene como resultado del espacio-tiempo ¿Mm? eso es lo que entiendo entiendo que el universo es una creación y pienso que es nuestra creación no pienso que es creado por el demiurgo Jehová Satanás, no, es una división manifiesta de lo absoluto, simplemente que por alguna razón lo hemos creado nosotros, quizá para lidiar con la realidad de la evolución misma y evitar batallas sangrientas y extinción y demás dolor y sufrimiento, quizá es por las luchas interminables de entre todas las partes, habita en el universo. Imaginemos que muchos seres hemos evolucionado en el espacio, en el universo, de maneras muy diversas y muy diferentes. Y que parece que hemos llegado a un punto en que la evolución del universo se ha atascado porque nos estamos matando, exterminando, guerreando. ...y esto no permite a lo absoluto experimentarse a sí misma de manera fluida y armónica. Está atascada. En un nudo. Así que estos seres que habitamos el universo... ...parece que han creado el holograma Tierra... ...para intentar lidiar con este asunto y dar salida a este problema. Entonces este lugar es como un parque de atracciones tipo estimulador, natural, en la que tienes que pasar por diferentes uh, cosas, por no llamarlo etapas, como conocerte, como conocernos de verdad en lo más profundo y llegar al terreno común del que todos venimos, que es el origen, el origen primordial, la fuente etcétera. Así que este lugar es un lugar muy bonito, muy muy bonito, de una belleza extrema y que puede ser doloroso o un infierno si caemos en la rutina, pero que es muy bello y nos permite reencontrarnos con el origen. Y así es como quizá todas las diferentes razas del universo podemos vestirnos con trajes humanos, biológicos, que es la última tecnología creada por eh, nosotros, los habitantes del universo, Y que estamos aquí todos con el mismo propósito. Reencontrarnos en ese terreno común que necesitamos alcanzar para volvernos todos conscientes o en una misma consciencia. Y comenzar la evolución del universo como desde ahí. Desde ahí todos juntos de la mano. ...sin esas diferencias tan marcadas, esas marcas tan distintivas de cuando naces en otro continente o en otra galaxia. Sino teniendo una conciencia común otra vez. Entonces estamos aquí para reconocernos verdaderamente, a nivel de conciencia. Y eso es un trabajo interior, un trabajo hacia adentro, y todo lo que sea enfocar nuestra atención ahí fuera, incluyendo el conocimiento en extraterrestres, o el conocimiento en energías, o en tecnologías, o en la diferencia entre el alma y el espíritu. O intentar salir de esta matriz creada por nosotros de otra manera que no sea evolucionando desde el interior hacia afuera. Todo lo que sea conocimiento, análisis, introspección, uh, técnicas psicológicas también. Porque es un conocimiento uh, psicológico, parece interior y profundo, pero no, es subjetivo a la forma. Todo lo que sea, enfocarnos ahí fuera. Y no estar con uno mismo, en quietud, observando cómo se mueve el software interior. ¿Qué opina? ¿Qué habla? ¿Qué dice? Eh, ¿Qué secreto tiene? ¿Qué le empuja a pensar así? ¿De dónde nace este ángulo de vista? y que no nos permite vaciarnos de las experiencias que entramos y los recuerdos que tenemos grabados dentro y que a veces acumulamos muy profundamente en el subconsciente. Así pues todo lo que sea enfocarnos afuera y no ver esto, ignorar esto, en nuestro interior, es un error. Es una sentencia a volver a venir aquí y volver a repetir. Y así lo siento. Es volver a repetir. Volver a reencarnar. Porque no has evolucionado en consciencia. Porque no le has metido consciencia o luz a tu interior, a ti mismo. Tú eres por lo que se ha creado este universo. Tú eres el propósito del holograma Tierra. Y por lo que estás aquí, tú, y nada más que tú. Tú eres el principio y el fin, el medio y el final, el maestro y el discípulo. No estamos aquí para recordar si somos alienígenas o si nos hemos peleado con qué raza de alienígenas, en cuántas batallas, ni tampoco en descubrir qué es la materia, ni saber los componentes de la tabla periódica, ni saber sobre, uh, solamente al menos, el agua de mar o el clorito, ni tratar de cambiar el sistema político actuando ahí fuera, en la ciudad. Porque al final la sociedad no es más que un reflejo de lo que soy dentro, y nada más. Todo lo que hacemos ahí fuera es un desvío que no nos permite mirar dentro. Es como decir, todo el universo es una conspiración contra tu iluminación. Si lo ves subjetivamente, sí. Si lo ves objetivamente, el universo es la oportunidad para reencontrarnos. Y luego descubrimos la belleza y el amor absoluto. Y nos sabemos parte del juego de uno mismo. Nos sabemos inmortales, ahora en una forma mortal y parcial. Nos sabemos eternos, sin principio ni fin. Imagínate la belleza, que significa ver esto. Así es como lo veo, y así es como lo entiendo. Puedo darte razones, puedo darte algunas verdades, pero si no has visto estas razones o estas verdades dentro de ti primero, no vas a entender muy bien lo que quiero decir. Lo vas a juzgar con otros ojos parciales, o vas a creer que tienes otras experiencias. Para empezar, ¿quién es el que busca experiencias? ¿El espíritu busca experiencias? No. El conocimiento. El conocimiento necesita de más conocimiento para expandirse a sí mismo, porque el conocimiento es limitado. El conocimiento solo se hace al andar, con la experiencia. Así que, para entender el universo, Necesitas cada vez más experiencias. Y más experiencias. Y ahora un gurú y luego otro maestro y luego un sabio y luego un filósofo y luego mi padre y mi madre y luego un iluminado porque tengo que entenderlo. Es el conocimiento moviéndose. Es el software que creamos en nuestra existencia que crea este cuerpo. ...en el mundo y en el universo... ...con cada experiencia... ...con cada... Eh, ...movimiento... ...con cada acción... ...se va creando y consolidando... ...el yo soy eso... ...el yo soy aquello... ...el yo soy esto... ...el yo soy menos... ...el yo soy más... ...el yo soy así... ...el yo soy asá... ...el yo soy... ...el yo soy es el conocimiento que yo tengo de mí mismo... No, que tengo de mí mismo, no. <risa> que tengo de ahí fuera y que se va conformando en mí mismo. Así que alimentar eso a través de gurús, rituales, sensaciones, de texturas, sentimientos, a través de conocimientos para ayudarnos a comprender, no es más que alimentar la personalización del cuerpo. No tenemos por qué entender desde aquí lo que son las cosas del universo, ni las fuerzas del universo. Ni tenemos que luchar por cambiar los trucos científicos para usar más bien las fuerzas del universo. Para tener energía gratis, para superarnos, etc. No hay nada que hacer aquí, todo esto es un juego, no tenemos por qué lidiar con este mundo. Esto no es importante para nada. Tampoco hay que despreciar la materia. La materia es una ilusión, claro que lo es. Pero no por eso hay que despreciar la materia. Porque la materia no es más que una energía más anidada, creada a posta, para que nos dé estas oportunidades. Venir aquí, borrarnos la memoria de quiénes somos, porque si no, no podríamos ni empezar de cero, ni mirar dentro. Y llegar a ese terreno común sea yo franciscano, sea yo hindú, entendemos, así lo entiendo. Así que el conocimiento subjetivo, no holístico, es el obstáculo. No digo que se necesite ser ignorante, la ignorancia es, es precisamente el conocimiento. Conocimiento subjetivo. Tenemos que conseguir ser sabios, saber, saber las cosas y también um, entendimiento. Es lo que debemos de buscar. No a través de una comprensión analítica. De una computación compleja, una disección introspectiva, no a través de unas técnicas psicológicas, sino a través de vaciarnos de este software que es la personalización, que no nos permite ver más allá de lo aparente, para poder ver transparente a través de las cosas y más allá. ...para ver el significado último de las cosas. Eso pondrá todo en su lugar. Cuando uno despierta de verdad... ...un poco por dentro y ha visto esta verdad... ...dentro de sí... ...uno ve la estupidez que hay en el mundo. Los anuncios de... ...toma esta pastilla para adelgazar... ...o ponte esta crema y rejuvenecerás... ...o los científicos también... ...diciendo... ...el color de aquel planeta... ...significa que tiene estos materiales y X elementos y tales químicos... ...y todo este esfuerzo y toda esa atención y todo ese tiempo de tantas personas... ...y toda esa energía que, que gastan para saber qué materiales hay en ese planeta... La biología es un diseño inteligente nuestro Para poder tener la oportunidad de llegar a ese terreno común Para que todas las razas de hombres del espacio, llamémosle hombres Que todos los hombres del espacio Queremos llegar todos a la conciencia común y eso solo es posible a través de un mismo traje, en un terreno con las mismas condiciones, y borrándonos la memoria, el recuerdo de quienes somos. Así que, ¿por qué tanto esfuerzo en descubrir ahí fuera nada? ¿Acaso Krishna Murti te habla de ahí fuera? En todo caso, para unificar y hacerte entender, ...que no hay nada que luchar ahí fuera. ¿Acaso Krishnamurti, Eckhart Tolle, Ramana Maharshi, Nisargadatta, Sergi Torres, Jorge Lomar, el Buda... ¿Acaso alguien de los que ven? No que tienen conocimiento... ...sino de los que ven. ¿Quiénes de los que ven realmente? Se enfocan... ...ahí fuera. Todo lo contrario... Se les llena la boca de yo y yo y yo y tú y por dentro y somos y, y esto es lo que ocurre en lo más profundo de la psique. ¿Qué estamos buscando? Pregúntate a ti mismo con franqueza, ¿qué estás buscando? ¿Por qué buscas? ¿Aquí o allá? ¿Por qué buscas? No solo qué buscas, también qué buscas, por qué buscas y qué te lleva a buscar. ¿Eres tú la que lo está buscando? ¿O son los bichos que tienes dentro? ¿O es tu personalización la que lo busca? ¿O es el conocimiento que necesita expandirse para no morir? ¿Por qué no te preguntas qué propósito tienes buscando? Si quieres sentir el universo moverse dentro de ti... O estás buscando una verdad absoluta que te libere de ti mismo. ¿Por qué no somos francos de verdad? Para poner en tela de juicio lo que estamos haciendo. Hay gente que me dice, yo creo esto o creo aquello. Y yo digo, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es creencia? Creer es no saber. Y es por la creencia que nos manipulan. La creencia es ignorancia. Porque si tú no crees, es porque sabes. Porque si no supieras y dudaras, creerías, porque no sabes. ¿Es el ejemplo este tonto de... ¿El sol se levanta por levante siempre? Si dices que sí, lo estás creyendo... Entonces es una creencia y estás cerrado. Y si tú dices que no lo sé, pero vas al levante a tomar el sol, como los animales que van al levante a tomar el sol, o a cazar, a comer, a procrear, a divertirse, a descansar, a entrar en calor, a nutrirse con los biofotones. ¿Tú piensas que ellos creen que sale por levante? ¿O saben que sale por allí, mientras siga saliendo por allí? Así que es una preasunción la creencia. Es falsa. Y aún así, vas a levante y haces un saludo al sol. Porque lo ves que se levanta por allí, pero no tienes que creer que se levanta por allí. Creer no es necesario para funcionar. Este hombre, por un lado, cree que sabe algo, mientras no lo sabe. Por otro lado, yo, igual de ignorante, no creo. Sócrates. Lo que te hace ver es decir, ¿sales siempre por levante? Y responder, no lo sé. Y así mantienes la mente abierta. Así no estoy alimentando esa parte del cerebro donde está la creencia, porque entonces se cierra, se automatiza, se vuelve inconsciente y me condiciona porque es a través de este lenguaje implícito, en esa parte del cerebro de la creencia, que nos manipulan. ¿No es esto lo que dicen los lingüistas? ¿Eh? El idioma necesita una palabra intermedia, para no usar creer o saber. Es una palabra que implicaría que, bueno, ha sido así, porque hasta ahora ha sido así, y no por eso es creencia y no por eso es saber tampoco. Así que falta esta palabra que explique esta realidad. El idioma también ayuda a dividir y a fragmentar. Sobre todo si ha sido diseñado por unos cuantos corruptos para crear nacionalismos intelectuales, filosóficos, religiosos, geográficos, culturales, raciales... ...todo tipo de uh, fronteras psicológicas imaginarias... ...que no tienen el resto de animales de este planeta, por cierto. Y para no permitirnos ver y crecer... ...y evolucionar... ...eso es aquí... ...posible en la 3D. Todo ayuda... ...a que te pierdas... ...en el reino subjetivo... O, también, todo ayuda para que te encuentres en el reino objetivo. En el subjetivo, cada loco con su tema, y cada loco tiene su propio mundo. En el objetivo, todos habitan un mismo mundo. Otro ejemplo de que el idioma divide y fragmenta es, por ejemplo, cuando dices mi alma, mi espíritu, como si hablaras de una cosa externa a ti, mi computer, mi coche, ¿sabes? Mi mujer. ¿Es? entonces, Entonces el alma no soy yo. La cuestión es que, si uno quiere no volver aquí jamás, uno no tiene que fragmentarse y dividir Ni chocar ni luchar con el resto del universo No podemos dividir el universo en dos No estamos aquí para confrontarnos Estamos aquí para conocerme Para meter conciencia A mis procesos inconscientes Estamos aquí para llegar a la fuente al origen que está dentro de la forma y no fuera así que no es como es arriba es abajo sino que es como es dentro es fuera y la forma es mirando fuera o anclando los sentidos fuera y poniendo toda la atención dentro en el inconsciente en el movimiento de la psique y ver todo lo que eres capaz de captar y de aprender por visión directa, sin análisis, sin pensar. Ver sus propósitos, sus pensamientos, sus intenciones. ¿Qué sensación o sentimiento ha creado ese movimiento, ese pensamiento? ¿Viene desde el miedo? ¿Viene desde el egoísmo? ¿Nace del amor? ¿Es por algún interés personal? Si es personal, ya debe ser falso de raíz. Intentar ver con claridad todo esto dentro de uno es liberarse de uno. Liberarse del espacio-tiempo. Y vivir solo en el espacio-sin tiempo. La prisión es uno mismo. La libertad es uno mismo. Y el conocimiento es la trampa. El conocimiento es el tiempo. Necesito tiempo para aprender. Cuando estás contigo en la fuente no hay tiempo. El saber te viene como en un sueño de golpe. Y sabes que eres inmortal. Porque lo ves con tus ojos. Porque estás vacío de la personalización que te priva de ver lo absoluto más allá de la forma. Entiendo por dónde va la verdad. Otra cosa es si buscas confort. Si buscas seguridad. Busques pertenencia a un grupo. Busques hermandad. Pero tienes que ser franco contigo. ...y saber qué es lo que buscas y por qué lo buscas. Tienes que saber que no existe la seguridad psicológica. Cojamos un par de ejemplos también muy tontos. Uh, soy nacionalista catalán. Uh, soy nacionalista nazi. Resulta que al final no puedes cuestionar ni tu propio grupo... ...porque dentro del grupo hay diferencias. Y además, esto lleva al sufrimiento y a la muerte, porque estos diferentes grupos van a chocar entre sí. Y el catalanista va a ir a la guerra contra el nazista. Entonces vas a morir por unas ideas, por un grupo, y te extingues y desapareces. Y esto demuestra que es falso. No existe la seguridad psicológica No busco seguridad psicológica. No busco confort. Busco la verdad última de las cosas que me lleve a comprender más allá de la forma aparente que soy. Y eso lo encuentro en la iluminación. Y los iluminados son los indicadores, no para vestirte con sus palabras pero para experienciar lo que hablan y ver si también es tu verdad. Así que, todo ritual es un proceso psicológico para encajar mejor en este planeta, para lidiar mejor con las mentiras y los fantasmas de este mundo. Y eso no te va a valer, eso no es el ticket que hemos venido a recoger para irnos a otra dimensión y no regresar jamás. ¿Por qué te crees que no despierta casi nadie? ¿Por qué? No dirás que la India no es espiritual. No si dirás que los hindúes no son espirituales. Son los más espirituales. Y los mayas también lo eran. ¿Y qué hacían los aztecas? Según ellos eran muy espirituales. Te sacaban el corazón de un puño y se lo comían. Así que no me digas que el mundo no es espiritual o que no ha tenido la oportunidad, mientras siendo espiritual, para no regresar jamás. Porque al final están todos parasitados. ¿Por qué? Porque no se han visto dentro lo que son en verdad y se han vestido con la ignorancia, y la ignorancia te parasita. El demiurgo es la ignorancia. Es el conocimiento subjetivo, ciego y tirano. El conocimiento no es saber, no es sabiduría. Entender las cosas lógicamente, como hacemos en la escuela, no es saber las cosas. Entender un enamoramiento a nivel biológico o psicológico no es estar enamorado. Cuando sabes sobre la naturaleza animal de un perro O sobre la naturaleza humana Ya conoces todos los perros del mundo Sean chinos, japoneses o africanos Sean europeos, rusos o americanos Y lo mismo pasa con el ser humano No tienes que ir con preguntas psicológicas, personales para conocer a la persona. No estamos lidiando con la personalización, con los vestidos, con la cultura, sino con la percha, con la percha que se viste de esas diferentes culturas en el mundo. Tenemos que lidiar con todas las culturas y los vestidos y los diferentes trajes de cada momento, de cada sentimiento, para ...toparnos con la percha... ...con lo que realmente somos en los huesos... ...ya me entiendes, más allá de los huesos... ...y que tenemos en común todos... ...todas las razas alienígenas... ...en vestido humano... ...la psicología solo hace que esos vestidos, esa cultura... ...encajen mejor en, en la percha... ...y que esa percha encaje mejor en este mundo... ...en las culturas... ...y que interaccionen bien entre otras personas... ...entre culturas, entre otros vestidos. Pero no estamos aquí para conocer las culturas... ...ni cuántos dedos tiene un gato... ...ni el color de ojos de la musaraña. Ni cómo hace ni deshace... ...un covidiano, un reptiliano... ...un playadiano, un siriano. No, estamos aquí para conocer... ...lo que está dentro de cada uno de todos nosotros. Que es lo absoluto, la percha... Y cuando estemos en ese terreno común, que es la percha, tenemos ya adquirida la misma conciencia, los mismos ojos. Entonces ya podemos irnos de aquí y empezar desde ahí, conociendo y no ignorando las diferencias, porque eh, nos construimos sobre lo anterior siempre. Y entonces ya volvemos otra vez a evolucionar, todos en la galaxia, en una dirección verdadera, real. Y creamos ya un estadio de evolución que todavía no existe, no en este universo solamente, sino también en el universo increado. Claro está que lo absoluto conoce todos los universos, todos los estadios. Ella sabe, quiere y desea que todas sus partes fluyan, lleguen al todo y no le interesa que ninguna de sus partes se atasque en ningún lugar, de ninguna manera. Por eso, de vez en cuando, envía taladros en forma de luz coherente como Lucifer, Jesús, el Buda, son lo mismo. Diciéndote la salida, la salida del atasco mental en la que estamos. Porque todos son condiciones... condicionamiento. Pero lo que hacemos es quedarnos con el Lucifer y hacer una religión en torno a Lucifer, que luego se vuelve una cultura, y nos atascamos ahí también o del Buda, o de Jesús, ¿entiendes? Así que, no se trata de quedarnos aquí, ni anclarnos en el pasado, ni en ninguna experiencia, ni ningún estímulo físico. Porque además, ¿quién es el que experimenta las cosas? Cuando tienes una experiencia de iluminación, o cuando pasas por un lugar sin registrar en el cerebro la experiencia... No se queda como experiencia grabado en tu cuerpo, acumulado. No se queda en tu memoria, ni te condiciona. No se activará cuando se asocie con la nueva experiencia más adelante. Condicionándola y privándote de vivir esa nueva experiencia plenamente. Evitándola. Así que se trata de no registrar, de conocer la naturaleza de la mente para luego ir más allá y purificarnos, para ir a ese terreno común que es nuestro propósito de estar aquí. Amar y reconocer el amor y la belleza es el resultado de encontrarnos la percha dentro, de experienciarnos a nosotros mismos, de experimentar lo que somos capaces de crear, no desde fuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera. Creo que más o menos se entiende en lo que estoy hablando, ¿no? El mundo tiene lo que quiere, amigos. El mundo tiene lo que quiere y lo que necesita en cada momento para superarse a sí mismo. Yo tengo lo que quiero. Tú tienes lo que quieres. Otra cosa es que no seas suficientemente consciente y no puedas verlo, pero tú tienes lo que quieres. Tú sabes dentro de ti, porque no lo ignoras, que quizás estás buscando confort o buscas revancha. Tú sabes dentro de ti qué te motiva a seguir ese pensamiento o qué te motiva a pensar de esa manera. No el propósito del pensamiento, su objetivo sino el secreto oculto que hay debajo. ¿Qué sentimiento lo ha creado? ¿Qué conciencia lo ha creado? Sé franco contigo y dite ¿por qué buscas eso? ¿Por qué busco esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién es el que está buscando? ¿Qué está detrás de todo ello? ¿Que se mueve debajo? Que no veo. Sé franco. Ve más allá. Ve más allá de ti. Sé franco otra vez. Y podrás ir más allá. Sé franco otra vez. Y podrás ir todavía más allá. Hazte preguntas. Y a ver qué respuestas tienes. Vuelve a preguntarte lo mismo después de responderte. A ver qué respuesta obtienes de nuevo. Y así hasta que te quedes vacío de respuestas. Somos como ciegos, en una cola de ciegos, donde un ciego sigue a otro ciego. ¿No ves la tiranía del mundo? Porque la mente es ciega. La luz, luz y fer es una condición que tenemos todos o una característica o un atributo que acompaña este viaje que nos permite a todos tener la misma oportunidad de iluminarnos a nosotros mismos todos los llevamos dentro unos dicen que hay gente que no tiene alma o espíritu yo sé que hay gente más psicópata o mental que otros Sé que hay gente que tiene menos conexiones entre ambos cerebros, menos interacción. Pero todos tenemos un traje humano. Por lo tanto, todos estamos aquí, con la misma oportunidad. Todos tenemos la misma capacidad de iluminarnos. Todos. Todo hombre puede encenderse una luz a sí mismo en la oscuridad. Heráclitus. No creas en mí, no creas en los demás, no creas en algo porque está escrito en los libros, sino comprueba por ti mismo qué cosa es realmente propicia para el debilitamiento de la codicia y de la ignorancia. El Buda. Un abrazo amigos.